Junior ¿qué? ¿Junior qué? qué? te pasó, Junior? Bueno, yo estaba en la gallera, me fui con su cuarto con un tipo, y son dos que andaba, yo, uno me pagó, y el otro no quise pagar más. Entonces, ahí cuando yo, yo dije, bueno, si fuiste tú que me ganaste, si ganas, yo te voy a pagar su cuarto. Y ahí el otro estaba discutiendo, dije, no, yo no jugaba contigo. Y yo dije, sí, jugamos. Entonces, hay uno que me pagó, hay otro que no quiso pagarme. Lo que me pagó, me pasó por la trama no me acuerdo, con ese villano. ¿Estaban sí. apostando dinero entonces ustedes? Sí, yo estaba en una gallera. Por... ¿En una gallera? ¿En dónde era eso? Eh, en David, en Villarriba. ¿En Villarriba? ¿Fue en Villarriba eso entonces? ¿Fue Dominicano el que tiró? Sí, Dominicano. ¿Qué nada. cantidad de dinero usted estaba apostando? Yo, yo, yo lo aposté y gallo yo mío. Lo que yo, yo por fue cinco mil pesos. Y ahí... Me jugué 500, pesos con él y afuera. ¿No te quisieron? ¿Cuántas puñadas entonces Eso. ¿Y luego qué te dio ¿Qué hizo él? ¿Qué? Yeah. ¿Luego qué te que ¿Qué hizo? Él se mandó cuando le sacó la cantidad de la acá en Cartagena, y se mandó. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en el país también? Aquí... ¿Cuántos años? Aquí yo tengo que a... 10 años. ¿10 sí. años? ¿Qué tú le pides a las autoridades entonces? La ah, posibilidad, pues... Ya, bueno. bueno, yo no puedo pues, tengo nada, pero... Nada más de la gallera que te puedo sabe ayudarme, ¿no? Si yo no declaro, a la vaina de esa conmigo y no la nada no sé nadar conmigo,